¿Cómo están chicos? Estamos en un nuevo video para el canal Y esto es para cómo descargar y Text aloud. Bueno, lo primero que vamos a hacer Vamos a ir a Bueno, eh, al Acá, a Chrome Se van a buscar a la Van al navegador y buscan text a la u bueno le dan al segundo ves acá bueno este para acá está bien este no este es el tercero. este que se le dan a descargar dice acá descargar le dan yo no lo descargo porque ya lo tengo y bueno eh, lo que vamos a hacer eh, después de dejarlo le van a pasar esta carpeta para esta carpeta de acá y a ver, para esta carpeta textaload bueno acá le dan a acá le dan este este archivo le dan a next next next next inter. pero yo no lo creo porque ya lo tengo Cáncer sí bueno después le aparece otro archivo acá que es el crack abro la ubicación la abren, eh, abren la ubicación, pegan el crack acá, lo arrastran hasta acá y listo, ya tienen el, el text allowed. Así que bueno, si les gustó el video, nos vemos, hasta la próxima, chao